el sinuano Andrés Builes de la Gobernación de Córdoba Paulet Chica Flores para garantizar la total transparencia de este sorteo le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy giros locales y nacionales los puedes enviar a través de Supergiros en los puntos de venta récord y en más de 20 puntos en todo el país el número 5 en la primera balota, el número 2, segunda balota el número 6 tercera balota número 9 cuarta balota 5, 2, 6, 9 5269 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted...